Fulvio. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Eh, ya se están sintiendo bandas fuertes de ráfaga de vientos en Punta Cana, en esa parte del este. Aunque el centro del fenómeno está al sur de la isla Saona. Y la trayectoria que trae es para entrar a la isla, precisamente al sur de la isla Saona, eh, provincia eh, La Altagracia, Gran, eh, Santo Domingo y esa parte ahí. Hay que estar en alerta. Ya lo primero se está sintiendo en Punta Cana. Eh, el tema que yo traigo hoy precisamente a raíz de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Es algo para crear un poco de conciencia. Primero, Voy a tocar la parte de los solares baldíos que hay en San Francisco de Macorís y en la mayoría de las ciudades que hay solares baldíos. Y le quiero compartir algunas fotos con ustedes de qué se puede hacer en los solares. Que lo pueden hacer la Junta de Vecinos, lo pueden hacer los dueños. Esa va de último, esa parte va de último. Eh, la foto de verde de, de los cultivos. Está, ok, miren, esa es una mata de espinaca china. Esta espinaca es eh, la, la primera, la primera, la primera. Esta espinaca es rica en proteína y se da en cualquier rinconcito de un patio. Y usted puede hacer salsa con ella, puede hacer, eh, usarla en sándwich también, puede, eh, puede usarla eh, con otras verduras también. Y es rica en proteínas y así eh, puede nutrirse bien. Eso se da fácil. No hay que ser experto en cultivo para usted cultivar esto. Y si, si hay un solar baldío, si hay un pedacito de tierra, usted la puede tener. Es una trepadora, eh, se adhiere a la pared, a, a hilos que usted le ponga. En este. Es una espinaca china, eh, tailandesa pero le gustó la otra claro, claro, claro sí, una buena espinaca eh, rica en proteína usted la puede consumir miren eh, otro solar que es sembrado de maíz que usted puede cambiarlo de diferentes cultivos un día tiene maíz ahí en ese solarcito nosotros cultivamos habichuela negra anteriormente y ahora lo sembramos de maíz y qué bien se ve en vez de estar baldío y lleno de malezas y basuras y cosas de ahí se sacaron camiones de basura y también en los alrededores le sembramos eh, esqueje de yucas o palos de yucas, ¿verdad? y ya tenemos la mata de yuca bien bonita creciendo al lado de una pared y ahí de pronto eh, la familia está empeñada y puede sacar un, un plantón de yuca y también cualquier vecino también, compartir con los vecinos, que los vecinos también participaron arreglando ese solar. Eh, ahí nos integramos prácticamente todos y cada uno tiene su espacio. Y eso se puede hacer en diferentes puntos de la ciudad. Miren, esta otra parte que quiero hablarles sobre la loma Cimarrón, allá arriba en el firme. Ahí hay una fuente de agua. Y miren cómo está el bosque, qué bonito, qué protegido, qué, qué, qué bueno que está así esa área. Y esa fuente de agua los comunitarios la, la, la quieren, ¿verdad? Para llevar agua por gravedad, la tienen llevando agua por gravedad hasta su comunidad. Es poca agua que llega, pero nunca se seca, por la cobertura forestal que tiene. Y necesitan... La, en la explanación hay, un, sí. hay, una, hay una toma de agua. Hay una toma, de ese, sí. Dicen agüita buena, sí. que nunca se ha secado. Sí. Como tú dices, es un chin, pero tiene agua. Ahí secada. hay una toma. Esa la hicimos no, en el, do, no, en el había, 2000. Había, la dañaron. Yo la reconstruí de nuevo. Ya. Pero la que había, la dañaron porque le quemaron quemaron todos los tubos. Sí, sí, sí. quemaron. en los años Amado. Exacto, exacto. Eh, para dotar de agua potable por gravedad a esa área. Exacto. Aquí vamos a trabajar otra toma para fortalecer el caudal y así poder, eh, poder llevar suficiente agua al, al, al tanque de depósito que usa la comunidad. Y esto es gracias a la bondades de, de la naturaleza. Ya hicimos los estudios de, de altura y, y, y tenemos trazadas ya también las coordenadas para eh, empalmar ambos y así fortalecer. Así las comunidades pues se suplen de agua potable y, y pueden solucionar su problema de 50 años, 100 años sin ella y así su calidad de vida mejora. Pero ¿qué sucede? En el camino vimos lo siguiente, que es la, la, la otra foto. En el camino, en la misma área muy cercana, vimos... Eh, como también la tala y la quema está presente. Allá en el fondo ustedes ven una pequeña eh, eh, casita o cabañita o carpita hecha de yagua y de madera. Esos instrumentos que hicieron esa casita de refugio, de yagua, de madera, precisamente lo da la naturaleza. La yagua lo da la naturaleza en la mata de palma, en la misma madera. Pero al, al, al quemarlo, miren, al quemarlo, al destruirlo, al tumbarlo, ya vienen por ejemplo los ciclones que vienen y no van a encontrar eh, ninguna barrera, no van a encontrar obstrucciones de árboles que son barreras de viento y simplemente van a hacer más daño. Y cuando cae la lluvia en esta ladera tan impinada, todo el suelo fértil, perdón, déjenme la otra, la, la, la otra eh, toma. Todo el suelo fértil, todo el suelo fértil, al caer la lluvia se arrastra y se va, y se va a la parte más baja y queda toda la montaña estéril, sin suelo. Se estima que cerca de 80 toneladas de suelo fértil se arrastran en las montañas que están degradadas y se van a, a, a los ríos, a los aluviones y se pierde el suelo fértil el suelo que, que, que da fruto, el suelo que sustenta los bosques, se pierden. Entonces, con esa práctica de tumba y quema, tala de árboles, simplemente estamos destruyendo a nuestra mejor amiga, que es la naturaleza. Existen esas fuentes de agua porque existen árboles. Existen esas fuentes de agua porque hay una cobertura que permite que esa humedad y esa lluvia que cae, se caiga y llegue hasta las hojas y esas hojas sirvan como esponjas naturales y, y ese y ese líquido, esa agua pueda infiltrarse por el suelo esponjoso, por, el, por por las cavidades de las rocas y llegar entonces a formar pequeñas fuentes de agua. Y esas pequeñas fuentes de agua formar entonces riachuelos y ríos. Entonces, si la degradamos, si la acabamos, estamos nosotros mismos acabando con nuestra propia vida. Es un ejemplo por la necesidad que nosotros estamos viviendo. Si tenemos montaña mejor protegida, vamos a tener mejor barrera contra los vientos, contra los huracanes y vamos a tener también mejores beneficios como seres humanos, porque el agua es vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fulvio.